Muy buenos días, amigos del Perú. Tengan ustedes el cordial saludo de Manuela Bastidas el día de hoy, sábado 25 de marzo del 2023, a 11 de la mañana con 7 minutos en el territorio del Perú. Y en Europa tenemos 5 de la tarde con 7 minutos. El día de hoy tenemos la grata presencia de Olivia Miranda, vocera del Ágora Popular, eh, porque es necesario también escuchar las voces de nuestras compatriotas mujeres que en las calles, en las plazas, están generando toda una corriente de opinión, no solamente están presentes en las protestas, sino también, y lo que es más importante, generando conciencia, generando debate, dando su opinión, haciendo un análisis de lo que está pasando en, en el Perú. Ha más de tres meses de instalada la dictadura militar genocida de eh, Dina con más de tres meses en el que están jugando en pared el del Ejecutivo con el Legislativo y el pueblo sigue enterrando a sus muertes. Ningún responsable de las fuerzas policiales y armadas está detenido o investigado y pareciese que en el territorio patrio de nuestra patria, el Perú, señores. La justicia es solamente para quienes tienen y poseen cuellos blancos, son los que tienen mucho dinero. Estos y otros temas vamos a conversar con Olivia Miranda, la popular luego de la presentación de Todo Cambia Noticias. 25 de marzo del 2023, como les señalaba, en todo cambia. Hemos convocado el día de hoy a una voz femenina, una voz que está creando una corriente de opinión en este momento, en el que el Perú todavía no. No es que nos hayan tranquilizado las cosas. No esperamos tranquilidad, señores. No, lo que estamos pidiendo es justicia y esta justicia se va a empezar a escribir en las páginas de la historia de nuestra patria cuando lo primero que se tenga que hacer es tener bajo el la... Tras las rejas, a Dina Boluarte y todo su gabinete asesino miserable que hacen, ha hecho que en el Perú se derrame sangre inocente, sangre de miles de peruanos que estaban reclamando justicia, participación política, levantando muchas, muchas banderas de lucha en nuestra patria, el Perú. El día de hoy... Vamos a dar la bienvenida a, a Todo Cambia Noticias, a Olivia Miranda, del Ágora Popular. Te saluda Manuela Bastidas. Olivia, bienvenida a este espacio. Adelante, Olivia. Vamos a esperar que pueda organizarse bien con el equipo con el que está intentando salir. Eh, estás muy alejada de la cámara. Ojalá. Ahí, ahí te vemos mucho mejor, Olivia. Bienvenida, te saluda Manuela Bastidas. Buenos días, bueno, buenos días ante todo. Un agradecimiento por darme esta entrevista y el espacio que me están dando y un saludo a todos los hermanos allá en el exterior, que también sé que están también portando en la lucha del pueblo. Interesante, Olivia, que voces femeninas se hayan decantado como aquellas mujeres que defienden la vida, que defienden el voto del pueblo, que marcan una postura clarísima frente a esta dictadura. Y una de esas voces eres tú, Olivia Miranda, del Ágora Popular. Preséntate, Olivia, para que te conozcan nuestros seguidores de Todo Cambia. ¿Quién es Olivia ¿Dónde expone sus ideas? ¿En qué momento decidió ser parte de este Grupo Humano del Ágora Popular? ¿Quién crea, crea debates y genera conciencia analizando nuestra realidad nacional? Claro, este, mi lucha empieza desde mi adolescencia, digamos así. Siempre he estado consciente de lo que pasa en, en nuestro país. ¿No? Bueno, digamos que en los 90 era un adolescente, pero ya tomaba conciencia de lo que estaba pasando. No solamente de los 90, ¿no? Tengo familia, mucha familia, que siempre ha estado en la lucha. Que siempre hemos querido la transformación de este país, de nuestro pueblo, que siempre ha estado oprimido, subyugado. Muchas veces yo, a veces, y lo digo de mi parte, ¿no? Nunca he entonado el himno nacional ni en mi colegio, porque verdaderamente no siento que seamos libres. Realmente no somos libres. Seguimos bajo el yugo, ¿no? Do Dominados, nos dominan, no porque queramos, porque definitivamente este sistema lo quiere así. Y ha tenido que pasar muchos años para que llegue un gobierno de izquierda y del pueblo para que quizá nuestras voces sean más escuchadas y, y y hoy en día ya la mujer del pueblo está más consciente de la lucha escuchemos cuando escuchamos esas manitas que hablan de las aymaras las, las hermanas quechuas cómo se desarrollan y eso es lo que a mí me, me alegra bastante de alguna forma cómo se ha avanzado ya no solamente las mujeres para la casa para limpieza, para cuidar a los niños. No, la mujer tiene una participación política y es una participación muy decidida hoy en día. Y eso, y eso es lo que a mí me enorgullece bastante. Es más, la mujer campesina está, está concientizando cada día más, a diferencia de la mujer de la ciudad, que es lamentable, pero es lo que este sistema en estos últimos 30 años ha conseguido, y lo ha conseguido mediante cómo? Esta prensa, que lo único que ha hecho es meter programas basura, y que la gente estén, como dice, onduladas en esos programas, que para nada, a, a nosotros, no, Porque probablemente a, la, a, las mujeres, las tienen, a las mujeres de la ciudad las tienen ahí, y no hay manera de desarrollarse. ¿Para qué decir de la prensa escrita? Es lo mismo, todo gira con ellos, pero ahora, ahora ya no, como hay esta prensa alternativa, ¿no? Entonces ya estamos, como dice, exhibiendo más la, lo, la verdad que está pasando en nuestro país. Por eso hoy en día, tanto la mujer del pueblo está consciente más de lo que está pasando, y mucho más ahora, que queremos un cambio, un cambio y verdaderamente una patria, un pueblo verdaderamente libre, una transformación. Eso es lo que se busca. Y vamos a seguir luchando. Y como dice, el pueblo va, tenemos que marcar el camino a la victoria. El pueblo tiene que avanzar hacia la victoria. Qué interesante escuchar las palabras eh, con un lenguaje absolutamente sencillo, nada técnico, pero con una carga de conocer la realidad de una carga emotiva, de, de amor patriótico, de amor eh, y de responsabilidad ciudadana. Eso es importante en un momento en el que el Perú está atravesando una grave crisis de liderazgos políticos, de aquellos políticos que han tenido eh, el aparato y la cosa pública en sus manos y que no han sabido no han sabido desde su accionar, desde su discurso, calar en el corazón del pueblo. Pero son estas nuevas voces que han empezado a surgir en medio de estas protestas desde que se empezó a desconocer el, eh, el resultado del proceso de elecciones en el que se eligió a un profesor. Ojo, no es una defensa cerrada de Pedro Castillo, absolutamente no. Es una defensa a la... aquí ha elegido el pueblo es una defensa al voto de ese pueblo que se sintió identificado en esta persona que te, tendrá sus errores y horrores siempre lo he señalado y, y, y, que, y que la justicia real, objetiva, transparente lo haga, esta justicia de ahora no ¿eh? no la de Benavides no la de Benavides esta miserable que es parte de la mafia sino en un momento en el que realmente se tenga que Recomponer, refundar eh, todo el aparato estatal que hoy está secuestrado en manos de mafiosos criminales, que son los de la derecha. Escuchar estas voces de personas como las de Olivia que están marcando la agenda, que están en las calles en contacto con el pueblo, nos hace tener la esperanza de que sí hay futuro en nuestra patria, de que sí se ha despertado conciencias, de que sí, a pesar de todo lo que tenemos y de lo negativo que fue en muchos aspectos el gobierno de Castillo y de las muchas muertes que lamentamos y hemos llorado y hemos expresado nuestras condolencias, o sea, sí, sí puede haber futuro. Que no sea en vano estas protestas y estas muertes. Olivia, tú te dedicas al comercio, sabemos, y eres vocera del Ágora Popular, este espacio de debate, de análisis, de conversación, de despertar conciencias. Eso que tú nos dices también lo has transmitido y lo sientes en esa población que va a escuchar al Ágora Popular. Claro, eh, incluso cada día se capta, o sea, no... Este, a muchas más personas que llegan a la plaza y te podría decir llegan muchas mamitas a lo que antes no era así pero el ágola popular está creando esa este, concientizando más personas y cada día bueno ahora hemos, te, te cuento que ahora hemos regresado a la plaza por el momento porque nos habían sacado de la plaza pero nosotros siempre nos mantuvimos ahí como dice al pie ahí en la lucha, al pie del cañón ahí Nunca declinamos de nada. Seguimos ahí día a día. Entonces, lo que nosotros nos causa, como dice, en medio, en medio de esta crisis política, en medio de, como dice, el país está verdaderamente en un caos y en una impunidad que verdaderamente es atroz. Porque hasta hoy en día no hay ni un investigado, no hay a paso de tortura Las muertes de nuestros hermanos campesinos, aymaras, Quechuas, sigue, como dice, en silencio. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el ahora popular. Concientizamos, hablamos día a día. Y ahí, las personas que llegan, tanto hombres como mujeres, pero ahora hay bastantes mujeres que llegan, incluso dan sus opiniones, ¿no? Y me parece muy bien, quiere decir que estamos avanzando y eso es bueno eso es una buena señal que el pueblo está avanzando cada día más ya el pueblo ya no es engañado o quizá nunca fue engañado pero era difícil ¿no? otros años levantar las protestas y lo yo siempre digo esto hubo cuando primero salió el pueblo, la primera salida fuerte que tuvo fue en el año 1978. Claro. Y de ahí es donde viene la constitución del 79. Y la otra salida que tuvo el pueblo fue en el 2000, con este genocida miserable, hoy preso, Alberto Fujimori, con los cuatro suyos. Y esta vez vuelve, vuelve nuevamente a la lucha del pueblo. Porque ya queremos totalmente. Desligar, tumbarnos esta constitución, como dice, esta es la, esta es la, la, la más nefasta que ha habido, que hay, que nos, que nos han impuesto, por la cual hoy el país es saqueado, es entregado vilmente, y no, la gente de la ciudad, bueno, dice, pero si estamos bien, pero de qué forma puedes estar bien, porque no lo habías en carne propia, Quieren viven en carne propia? Los campesinos, ellos son los que viven en carne propia. Sus aguas, su, su agricultura, su ganadería, sus niños. Una infancia, una infancia campesina que nunca se ha visto todo el tiempo. En, ¿Bajo qué, qué condiciones? No hay condiciones ni para los estudios, para la educación. Pero sin embargo estas madres campesinas, así campesinas, han sacado muchos hijos adelante, muchos profesionales, hijos del pueblo. Yo sé que esos hombres, hombres y mujeres del pueblo que han sido educados por esas madres campesinas van a servir al pueblo de todo corazón. Porque de eso se trata, servir al pueblo de todo corazón y no servirse del pueblo. Y eso es lo que a veces muchas personas que llegan a tener un cargo en el Estado, se olvidan. Se olvidan de dónde salieron. Y eso, y eso no puede ser. Uno está para servir al pueblo, no para servirse al pueblo. Eh, en un momento en el que las eh, manifestaciones han bajado su nivel, no se ve a la, a la población en las calles, lo que no quiere decir que no estén protestando, están protestando bajo otras formas, en otros espacios seguramente, centrado a otro momento de esta dictadura en el que estamos viendo cómo se está judicializando cómo se está persiguiendo y cómo se está reglando a los dirigentes en tu condición de vocera del ágora popular, de mujer que está generando y despertando conciencias en un espacio como es la Plaza San Martín, emblemático para la toma de conciencias emblemático a partir del 7 de julio del 7 de diciembre y antes de antes de, eh, ¿ustedes o tú tienes conocimiento de algunos dirigentes del Ágora que están siendo perseguidos por este Ministerio Público que no persigue con la misma uh, celeridad a los asesinos del pueblo? Por supuesto que sí. Incluso este nuestro local ha sido atacado, atacado vilmente. Nuestro presidente ha sido golpeado porque ahí se queda este, nuestro presidente Leonardo, Leonardo Castañeda, eh, un hermano más estaba ahí, Dani Estela, y otro hermano más que estaban. Prácticamente entraron y destruyeron todas nuestras instalaciones, se robaron absolutamente todo. Era tanto el ensañamiento que hasta los dejaron sin sin ropa. Por lo que ellos estaban, fueron, salieron y han sido golpeados. O sea, eso es una persecución directamente al agro, porque ahí hay varias este, oficinas y nuestro local está al fondo. Ni uno de esos locales ha sido tomado, ni uno de esos locales. Sin embargo, nuestro local sí ha sido vilmente atacado, han sido más de 40 40 delincuentes contratados. Y, es, y, y qué casualidad, ¿no? En, el, en esos días... Nosotros estábamos muy duros con la lucha y con la protesta, y se han ensañado vilmente, y ese es este gobierno, esa es su manera, es la manera de cómo hostigar, es una persecución a nosotros. Y así lo han hecho con muchos dirigentes, pero con nosotros se ensañaron vilmente, lo vuelvo a decir. Y eso se denunció en un momento, también a través de este espacio Todo Cambia. Tuvimos la entrevista con, con el presidente del Ágora Popular, nuestra solidaridad con todos los de la prensa alternativa que están haciendo aún en este momento un trabajo bastante fuerte para poner en evidencia que en el Perú no estamos en democracia, muy por el contrario, estamos en una dictadura muy, muy feroz, muy fuerte, eh, que no se había evidenciado antes. Es la segunda dictadura con las mismas, con los mismos actores, desde la represión obviamente. Olivia. ¿Cómo están evaluando ustedes el hecho de que se hayan calmado por este momento las protestas? ¿Qué información tienen del interior del país ustedes? Nosotros sabemos que estamos haciendo un programa en este momento desde Europa. ¿Ustedes qué están manejando del, desde el interior del país? ¿Se van a reactivar las protestas? ¿Otros mecanismos de protesta dentro de lo que es permitido? Danos a conocer. Claro, este, por el momento se podría decir que acá en la ciudad, por lo mismo que ha pasado con esto, este desastre natural del Huayco, pero en provincias no. En provincias las luchas siguen. En Puno, Cusco. Es más, lo último que está pasando es en Anahuaylas. Se están ensañando tanto hasta con los escolares. ¿Por qué? Porque esta dictadura tiene la mente tan carcomida, que están ingresando porque al pensamiento de ellos, los maestros están organizando, dice, dentro de los colegios. Y están, para pensamiento de esto que tienen estos miserables, que estarán adiestrando a los escolares. Han entrado 100 policías en un colegio de Andaguayas, han atacado a los maestros, han atacado a los alumnos, no sé si ustedes han visto, eso se ha hecho viral. ¿Se dan cuenta qué tal represión de esta dictadora, esta tirana? Yo le digo que es tirana porque es una tiranía total, es un abuso total. Al pueblo sí persecución, pero para ellos no. Por eso yo hago un comparativo, ¿no? Y, y cuando he hablado en la plaza digo siempre, como nuestra hermana de Apurímac, a la maestra de Apurímac, le han dado 36 meses de prisión preventiva, pero a estos sicarios que han matado ha sido en, en eso en ese en eso en ese tiempo por la marina han matado ocho personas ¿cuánto tiempo le han dado? solamente le han dado diez días diez días diez días de para que los investiguen ¿no? preliminar como se podría decir y de ahí va a haber una investigación pero los han soltado pero sin embargo, nuestros hermanos, luchadores sociales, se han ensañado totalmente. Darle 36 meses, ¿por qué? Y lo mismo ha pasado con los hermanos de Ayacucho, que también nos han traído acá en Lima, y ya están encarcelados. Los hermanos del Cusco, lo mismos, ya están encarcelados. Y por eso también nosotros este, estamos luchando, pero también no debemos olvidarnos, no debemos olvidarnos de ellos. Hay que seguir Nombrarlos todos los días para conseguir su libertad, un encarcelamiento injusto. ¿Cuántos, destinos, ¿Cuántos detenidos no sea, no, ¿cuántos detenidos tenemos hasta este momento producto de, de, de esta dictadura? O sea, del 7 de diciembre para adelante, lo, ¿cuántos detenidos? Ya, los que han traído a Lima, por lo menos de Ayacucho se han traído ocho, del Cusco han traído también algo de seis. Acá a Lima, eh, por lo menos deben ser unos 20 detenidos, Encar no detenidos, ya encarcelados, encarcelados, ¿ya? Sin, de frente, le mandaron presión 36 meses, de frente, pero sin embargo a un delincuente común, a un lumpe, si, creo que 10 días los tiene. Ahí no más podemos darnos cuenta, en este último que ha habido, ¿no? Este, este llamado español, creo que no ha estado ni 5 ni, ni días, ya, ya salió ya. ¿Se dan cuenta? Para el pueblo siempre lo angosto y para ellos lo ancho. No hay justicia ahorita, y más con esta fiscalía que está recontra corrompida por esta señora, malamente llamada fiscal de la nación, porque hasta hoy en día se le está pidiendo que presente sus documentos de doctorado de maestría y no los presenta porque en la Sumedo no, no aparece. Y eso es algo, pues, ¿no? Qué raro, porque una tesis vas, ingresas y sale, pero de esta señora no. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ellos estaban direccionados de un momento. Ya sabían a quiénes, quién y cuál iba a estar en, en cada posición para atacar así, ferozmente, a este gobierno del pueblo. Y en, la universidad y hasta, hasta la ahora, peruana respecto a la tesis de esta de esta eh, elemento negativo del Ministerio Público que es la fiscal de la Fiscalía de Patricia Benavides ha señalado que no existe, se perdió, se evaporó, se, se, se desapareció. ¿Qué qué sensación te deja? Si no, sabemos o sea, todos los que hemos estudiado en una universidad, hay una resolución, hay copias, cuando uno va a sustentar una tesis no presenta un solo un, un solo documento, es todo un proceso, eh, se, eh, se presentan en copias eh, los pomos de la investigación que va a ser expuesta ante un jurado, es eh, todo un proceso, o sea, no es que se pueda desaparecer así por así. ¿Qué sensación te deja de parte de la universidad, de la actitud de la universidad y de todo esta, que como bien ha señalado, toda esta actitud de gran corruptela para tapar crímenes, y, y el hecho de que esté una persona al frente de esta institución sin los méritos que debería de tener, menos la moral, por cierto. Claro, pero partamos de, ¿a quién le pertenece a las peruanas? ¿A quién le perteneció? A Joaquín Ramírez. Desde ya, ¿quién es Joaquín Ramírez? Fujimorista. Creo que hoy en día ha sido elegido alcalde es más, está así, así investigado por la Virandro y por, este, ¿no? hay otra, este, fuera fuera de la, la DEA, si no me equivoco, la DEA. ¿no? O sea, ¿de qué clase de persona estamos hablando? Por eso, por eso lo digo y lo vuelvo a repetir. Esto ya ha sido direccionado. Ellos saben ya a qué clase de persona ¿no? han puesto, han colocado, como se dice, cada una en su posición para atacar ferozmente. O sea, ¿saben, saben realmente quién han puesto. Y ahora, este incluso, ella ha sido nombrada, como se dice, esto tiene escalones, ¿no? Para asumir, llegar no a esa posición que ha llegado fiscal de la nación. Ha tenido que, así, digámoslo, ¿no? Vas ascendiendo. Pero ella la han ascendido, de lugar 2, digámoslo así, al lugar 10. Así de frente. ¿Qué quiere decir eso? Que esta señora ya estaba direccionada a eso ya. Por eso su forma de actuar. Con el pueblo sí, ferozmente. Pero con la derecha, cero. Por eso hasta hoy en día no se encuentra es, no, Pasos de tortuga para los hermanos muertos. No hay investigación. No hay nada, no hay ni un avance. Entonces, ¿a qué llegamos a decir? ¿Qué es lo en concreto, una corrupta más de, es una mujer más de la mafia? ¿Cómo le podemos llamar eso? ¿Mafia? ¿Qué más se le puede decir? Ya no es, ella dice, no, yo no, yo no, yo no soy este, yo no participo, yo no soy ningún elemento político. No, no, señora. Ella está participando directamente. Ella sí lo está haciendo. En todo, en todo. Todo lo que ha hecho, desde que ella ha sido elegida como nombrada fiscal de la nación, nombrada, hasta hoy en día, hasta hoy en día, todo lo que todo lo que ella viene haciendo. ¿Pero a favor de quién? A favor de ellos, a favor de la derecha. A favor de esos explotadores, esos opresores. Eh. Y, y el pueblo está consciente de todo eso de esta mujer. Pero es, esto va a caer. Yo siempre pienso que no todo el tiempo no, no se crean en el poder, porque se, esto va a caer poco a poco, porque ellos mismos se están desnudando. Ahora mismo, entre ellos mismos, como dices, se están tratando entre ellos mismos. Pero no hay casualidades, ¿eh? yo pienso que no hay casualidades. Ellos se están dando cuenta que la tarea que, los, que le mandaron desde el exterior, como lo vuelvo a decir, los yanquis, lo han hecho mal. Hasta eso lo han hecho mal. Ese es mi, mi, lo que yo, yo estamos esta Estamos con Olivia mi Miranda del Ágora Popular, una mujer que eh, todos los días, no solamente eso nos va a aclarar, si es todos los días, eh, ¿qué días se presentan en el Ágora? Eh, eh, ¿En qué horarios este, tienden a generar estos espacios de debate, Olivia? El Ágora Popular es todos los 300 65 días del año, todos los días, para el Ágora Popular no hay no hay Navidad, no hay Año Nuevo, nosotros todos los días salimos, todos los días, de 4 y media hasta las 7 y media, todos los días, no hay día que no salgamos, Todo, es todos los días, esta es, como se dice, escuela política, ¿no? y donde cada día más las personas con, hacemos que concienticen más con la realidad del país, y se está haciendo eso. Y... En ese espacio del ágora, los que suelen hacer uso de la palabra son pertenecientes al ágora como institución o uh, a cualquier otro ciudadano que luego pasa a ser parte del ágora popular. Un poco explícanos para... Eh, hay un rol de oradores, un rol de oradores, pero también hay participación del pueblo porque... Eh, si ellos, ¿no? Con lo que nosotros hablamos, entonces el, el pueblo también tiene que participar, vamos ¿no? sus ideas de ellos, ¿no? Porque no siempre va a ser este, ¿no? Que tienes que creerme lo que yo digo, ¿no? ¿No? Entonces hay que, participación del pueblo, eso hacemos, que el pueblo también participe eh, Hemos visto de que por el ágora popular pasan algunas, eh, algunos políticos, en este momento algunos defensores, en este caso de Pedro Castillo, del presidente Pedro Castillo, eh, algunos eh, líderes, ¿Quiénes nos han pasado por el ágora popular en esta en este proceso? Eh, han pasado varios políticos congresistas que en un, en un momento eh, Dijeron ser luchadores, que iban, como dice, a defender, a defender la clase, nuestra clase, ¿no? Pero, pasados hasta, esto, hasta estos días, nos hemos dado cuenta que son unos mentirosos, pues. Han mentido realmente al pueblo. Que se han vendido. Ahí, tiene, ahí te, te puedo hablar sobre ese llamado bloque magisterial. Miren, haciendo ellos maestros. ¿Cómo se han vendido a, es, a, esta, a esta usurpadora? Y es totalmente penoso, ¿no? Supuestamente se los ha elegido porque hemos creído, han creído en ellos. Hemos creído que iban a defender al pueblo. Y si llegaron al Congreso para emitir leyes a favor del pueblo, no para defenderse. Hoy totalmente se han vendido. Están buscando ministerios. Entonces, ya no hay en quién creer. Por eso yo digo, hay que preparar a nuestros hijos. No porque queramos que lleguen al Congreso y vas a ganar dinero, no. Esa es una mentalidad que a veces muchas personas tienen. ¿no? Hay que preparar a los hijos para que verdaderamente asuman ahí una defensa única del pueblo. No para beneficio del pueblo porque no estamos para servirnos del pueblo, estamos para servir al pueblo. Y aparte, aparte, aparte de los congresistas del bloque magisterial, qué otros políticos eh, que han estado en este proceso han pasado y, o han sido acogidos por el agora popular y este espacio de debate les ha servido de alguna manera como espacio en el que pudieron tener contacto con la gente, eh, porque sabemos que muchos, lo vemos, eh, sí. dicen, no, tengo que pasar por el ahora popular, es un referente popular. Claro, este, ya, eh, por ejemplo, te voy a dar este, uno de los que, que, si llegó al Congreso fue por el agua popular, fue Bermejo. Pero se portó miserablemente ahora. Se desnudó totalmente Bermejo, que verdaderamente un hombre que decía ser del pueblo, pero no, se desnudó totalmente. Ya se sirvió, como dice, ¿no? Pero ya este miserable ya se ah, desnudó totalmente, pues se le cayó la careta. Decía ser hijo del pueblo, pero para su beneficio solamente. Después ya, no más regresó. Dijo que iba a venir a las plazas, ¿no? Y se le pedía, como dice, no un apoyo económico, porque el Agua Popular no pide, no pedimos eso. Nosotros lo que exigíamos era que ven, así como un día vino a hacer su campaña y vino a ser conocido por el Agua Popular, porque por eso él ganó muchos votos y de ahí se descendió totalmente. Que yo sí, voy a venir a la plaza no a mí, y no, no volvió. Habrá vuelto una que otra vez, pero en fin. Y otros que han pasado también, es que se les da un espacio a ellos, ¿ya? no Para que vengan, expongan, ¿no? Como congresistas que están ahí. Te puedo dar nombres. Ha llegado este, Go, este Gonza, de la, de Gonza Sigribazán. También ha estado este, un dirigente que ha sido este, Adubiri. También ha estado ahí en, en el aula Popular. Y así varios este, congresistas que han llegado. ¿no? Este Alex Flores. El señor Alex Flores de, también ha estado ahí. ¿no? Es uno de los pocos, creo que son cuatro o cinco que, han, que no han votado por la vacancia. Tengo acá sus nombres. Echevarría. Quito, Alex Flores, Portalatino y un congresista más. Son los únicos que, que podríamos decir, entre comillas, que quizás no se ha vendido a la derecha, no se ha vendido a la corrupción. Sigue sigue dando como en lucha quizás hasta ahora en el Congreso. Son los únicos nombres que se podrían ser, como se podría decir, salvables. No, el resto, totalmente enemigos del pueblo. Así los han declarado, como enemigos del pueblo. ¿Qué? ¿Cómo más le podemos decir estos miserables? Enemigos del pueblo. ¿Dina Boluarte pasó Cuando por el Ágora. No, ella no, no, no pasó. No pasó. Eh, bueno, no, no pasó. Para, era pero, un poco para saber sí, sí. el contexto en el cual ustedes, y qué día va de lunes a domingo, no hay descanso, la hora ¿Sí? a partir de las cuatro y media. ¿Y por qué le preguntaba esto a... Olivia, porque volvemos a decir, se necesitan espacios en el que se debata, en el que se construya liderazgos, en el que se levante una agenda, en el que sea justamente un espacio de debates alturado de ideas, pero que está mal que estos eh, políticos oportunistas pues vean ese y otros espacios como trampolines para luego empezar con una um, Loca carrera hacia el Congreso de la República. O sea, aquí yo te digo esto porque, en mi condición de estar al frente de todo, cambia. Podría decir en este momento nombres y nombres de quienes buscan tener espacios para luego decir que son líderes y o um, negociar candidaturas. Esa es la palabra, negociar candidaturas. En momentos en el que la población está protestando, en el momento en el que todavía no se termina de enterrar a nuestros muertos, y no se termina porque, por ejemplo, hace dos días, un día atrás, eso me va a aclarar exactamente, Olivia, por los horarios, a veces un poco que podemos entrar en una equivocación involuntaria, es que se ha enterrado a Rosalino Flores, este hermano que ha sido asesinado, producto de 36 perdigones disparados por esta dictadura militar. No terminamos de enterrar a nuestros muertos, pero hay otros que ya están en su loca carrera al Congreso de la República, sin siquiera haberse aprobado en el Congreso o haberse convocado a un proceso de elecciones, pero ya están así. Las cosas movidas. El terreno está muy movedizo en el escenario político. ¿Para dónde voy? ¿Con quién me cuesta, qué camiseta me pongo? ¿Qué levanto, bandera de lucha levanto? ¿Es, o, o, o, es, ¿O es que mi lectura está siendo equivocada, Olivia? No, sí, claro, eso es cierto. Ahorita este están viendo sus intereses. Ya ellos prácticamente están como se podría decir, no están pensando lo que supuestamente empezaron con un discurso, con ese discurso que tuvieron anulado. Ahora están buscando beneficios, ya están buscando a qué partido, cómo participar. ¿no? Y ellos piensan que van a engañar nuevamente al pueblo, pero ya no. Esto ya no va a suceder. Ya no, ya no creen en ellos. Ellos piensan porque van a llevar, van llevando una cosita, otra cosita por acá, por allá. No, el pueblo ya no se vende, ya no se vende por un plato de lentejas, ya no, ya. El pueblo está consciente y le va a dar la espalda a esos falsos políticos, falsos, falsos llamados falsos llamados luchadores que, van, que algún día dijeron defender y no lo hacen. Más, más bien buscan sus intereses, eso es todo lo que buscan, llenar sus bolsillos eso es, porque esa gente alguna vez, nunca quizá llegaron a tener un sueldo tan alto, por eso porque psicológicamente no estuvieron preparados, por eso ahora los desborda el poder los olvida y se olvida totalmente de, de aquel discurso que en un momento dieron y hoy anulan totalmente el pueblo, piensan en sus intereses pero no, estos miserables solo se han desnudado y no van a llegar porque el pueblo les va a dar la y para eso estamos en el aula popular para eso estamos ahora. No los vamos a dejar. Entonces no pueden volver, no pueden regresar. Vamos a preparar nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que pero prepararlos también y que asuman y un buen papel ahí. de defensa realmente, que realmente sirvan al pueblo. Qué bien lo que dices tú. Hay dos preguntas producto de lo que acaba estamos conversando, ¿eh? Hay que preparar a nuestros hijos, hay que prepararnos nosotros, hay que formarnos, hay que educarnos, hay que participar, hay que tener una vida, una vida activa, crítica de lo que pasa en nuestra realidad, señores. Si no, no vamos a nunca aspirar a tener una cuota de poder, pero no para que te enriquezcas, sino para que sirvas al pueblo. Eh, un poco, un poquito hacia atrás. Ustedes fueron conscientes de las grandes debilidades, Cier, cierto, Pedro Castillo ha hecho que muchas voces, que muchas conciencias despierten, que este sea un momento seguramente constituyente, eh, exigiendo... Justamente eso, el poder um, trabajar una nueva constitución, un nuevo pacto social. Ustedes, pero eran conscientes, tomaron conciencia, ¿cómo analizan ya después de las grandes metidas de pata de Pedro Castillo? Las grandes metidas de pata en el sentido de que se alineó con un sector de la derecha, eso fue evidente, y, y, y, y otras más que, que empezó arrollarse de gente no que no ayudó a um, cumplir lo que el pueblo exigía claro este si Pedro Castillo llegó llegó solamente al sillón presidencial ¿eh? nunca llegó al poder porque el poder nunca lo lo dejaron lo dejaron al tercer pero por qué él llega al poder Porque él tenía la la consigna o una de las banderas, que no es de ahora, es de años atrás, que se está buscando una nueva asamblea constituyente, pero una nueva constitución. Y era uno de los candidatos que su primera consigna era esa, la una asamblea constituyente. Porque el pueblo ya está consciente de lo que está pasando. Pero ¿qué pasó cuando llegó? llegó al señor no lo dejaron el poder esto es desde el día uno no no lo dejaron gobernar pero tampoco se rodeó de personas que realmente que realmente como se dice sean quisieran sacar adelante al pueblo no por el contrario se rodeó de malas personas porque ahora se no no sé se, se lo está o sea a pedro castillo políticamente están, están, está secuestrado. Pero si hablamos de Pedro Castillo como personas ¿no? que investiguen por eso de corrupción, es que lo investiguen. Pero políticamente hay que reconocer que está secuestrado. Políticamente sí. Pero sus juicios que tienen que, le, que por corrupción, ¿no? eso los tiene que arreglar. Pero en política no. Ahí sí si yo... Pongo mi defensa hacia él, porque está secuestrado políticamente. Entonces, fue una persona que tuvo este, muchos errores, ¿no? Se rodeó de personas que para nada, para nada le sumaban, por el contrario. ¿no? Y no digamos tampoco que todo lo hizo mal. Hay muchas cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, una de las cuales las, las leyes sindicales también este, aprobó, este... Porque antes, ¿cómo era tratado un, un sindicalista? Te echaban, te votaban. Pero con la ley que él sacó, una ley donde hasta, hasta de cinco personas podían formar un sindicato. Y ya, como se dice, el empleador ya no puede votarte. Porque antes, ¿qué hacía el empleador? Te votaba. Es el paraíso de los sindicatos. Sin embargo, con, con esa ley que mandó, ya no, ya. Porque antes el reclamo que hacía el obrero y era sustituido porque el empleador lo quería así, pero con esa ley ya no. Y ahí viene otro, viene otra cosa. ¿Sabes quién se quería tumbar esa ley? ¿Quién quería derrogarla Adriana Tudela. Pero ahí salieron también a defender lo que ya estaba, ya estaba decretado y todo. Salieron ahí muchos, muchos muchos sindicatos. Es una una de las tantas cosas que también no que Pedro ha hecho, no tampoco le hemos a, a decir que no ha hecho nada. Sí, hay cosas que él ha, ha logrado hacer. ¿no? Más que nada en provincia tenemos al, al hermano Julio de Piura que en su tierra hay muchas obras que han sido encaminadas ¿no? por Pedro Castillo. Pero han sido también postergadas. ¿Por qué? Porque hay buenos funcionarios que hasta hoy en día ¿a dónde pertenecen esos funcionarios? A la derecha. ¿Y qué es lo que le conviene a ellos? Que esa obra no surja, que se paralice. ¿No? ¿Por qué? Uno, para perjudicar al gobierno de Pedro Castillo. Y lo otro, como ya sabemos siempre, robar, robar nada más corrupción y robar. Y vuelvo a decirlo, hay que reconocer, si sí, hubieron cosas que Pedro Castillo en su gobierno sí hizo, en ese poco año y seis meses, que sí logró algunos objetivos sí y los logró. Pero bueno, un año lamentablemente... y seis meses, un año y seis meses, uh. hemos visto también cómo la derecha construyó todo este perfecto andamiaje con apoyo de la prensa, del Ministerio Público, de los poderes económicos que manejan el Perú, para que se traiga abajo un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, un, un gobierno... De un profesor de un sindicalista y en el que miles, millones de peruanos se sienten y nos sentimos identificados, obviamente. Pero, retomando a lo que tú acabas de señalar, es necesario formarnos, por eso decía, si es cierto, Castillo cometió errores, dada su poca formación en política, ¿no? Y dentro de esa formación que hacías referencia cuán importante es para preparar a nuestros hijos a a nuestros amigos, a los hijos del pueblo, para asumir responsabilidades en la conducción de nuestro, de nuestra patria, el Perú, en cargos importantes, a través de elección popular y de otros cargos, es necesario educar, formarse y todo lo que eso signifique. Eso saben... Eso saben los actuales congresistas, ganapanes, bueno, para nada, 130 que están ahí en el Congreso viviendo de las arcas del Estado y que no hacen nada. Muy por el contrario, se han aliado y alineado con la derecha en este momento. Eso saben y por eso es de que en este momento, el día viernes, tenemos la información de que se va a debatir eh, la reelección de congresistas, ¿verdad?, eh, ¿Cómo están ustedes viendo la reacción que va a haber de la población en un momento en el que el Congreso es una de las instituciones del Estado, uno de los poderes del Estado con la más alta desaprobación? Pero a ellos no les interesa nada, ellos están en su loca carrera de perennizarse en el poder porque saben que no los van a elegir, lo que tú decías. No los vamos a no vamos a permitir que se reelijan, pero ellos tienen su agenda. ¿Cómo analiza esto el lago Popular? La gente que, que sigue al lago Popular, ¿Cómo están viendo y este danos a conocer, Olivia. Claro, ese ese punto acerca de la reelección. Incluso ha habido un referéndum para que no se vuelvan a reelegir, ¿no? Pero ellos que tanto defienden esa constitución, la, ellos mismos la pisotean. Ellos mismos remueven y hacen leyes a su antojo. Y en eso el pueblo está despierto, porque no lo va a permitir. Que ellos quieran volver a reelegirse, no. Eso no puede ser. Y el pueblo está siempre alerta a eso. Y no vamos a permitir de ninguna manera que estos miserables se salgan con la suya. Y sí, el pueblo está como te, como te lo digo, está atento, atento a todo, a cada paso que este Congreso me ha que no tiene ni, ni un punto de aprobación, creo que arriba debe puntos. Estamos alerta y atento a esto. El pueblo está bien informado acerca de eso. No lo vamos a permitir. Si ya hubo un referéndum, si ya se si les dijo que no, no a la prevención. Y ellos quieren, como dicen ir en contra de ir, ir en contra de la decisión del pueblo. Nosotros decidimos eso. Si ellos no respetan nuestro voto, nuestro voto popular que elegimos a un presidente, ¿por qué nosotros vamos a respetar lo que ellos dicen. ¿Por qué? No? O, debemos, o o tenemos que decirle sí señor a todo lo que ellos quieran. No, no, es cierto, ya no, ya. Los tiempos cambiaron. Ya no. El pueblo ya no se deje engañar, es más, ya no es más sumiso. Ahora tiene que ser con la voz activa. No tenemos por qué sentirnos debajo de ellos, jamás, porque ellos no, son, ellos no son más que nosotros. La derecha piensa que ellos no pueden resolver la situación del país, y no es así. Los hijos del pueblo, hay muy buenos hombres, buenas, buenas mujeres, que por, podemos asumir, ellos no. Ellos se creen lo, siempre se han lo más inteligentes los más idóneos, ¿Pero por qué? ¿Por, por qué? ¿Por su, su color de piel? ¿Por su color de cabello? No, señor. Ya no, ya. Hoy en día no. Por eso te lo vuelvo a decir, Mandela. Hay que preparar a nuestros hijos. A los hijos del pueblo para que suman. Pero un buen papel. Un buen papel. ¿no? Y no terminen desilusionándonos como los actuales que se vendieron como luchadores, que iban, como dice el sol, por el pueblo, pero sin embargo no lo hicieron. Y siempre vamos a estar alerta a eso de la reelección, no lo vamos a pegar a la reelección de que no, no lo vamos a permitir de ninguna manera. Saldremos, saldremos a las calles, como siempre lo hemos hecho, siempre vamos a encabezar la lucha. Y justamente es necesario hacer incidencia para que desde, eh, no solamente de la hora, de todos los espacios de las redes sociales donde se está anticipando a la población en su conjunto, de que la, el Congreso tiene su propia agenda. La agenda del Congreso de la República es aprobar este, esta reelección inmediata, inclusive de que los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia tengan la posibilidad de que simultáneamente puedan postular al Congreso y o si no a la presidencia o vicepresidencia puedan quedarse con un extraño parlamentario. O sea, así de miserables son estos mm, mm, avivatos de la política y de estas organizaciones mafiosas para que desde ahí sigan controlando eh, eh, todas las instituciones del Estado. No olvidemos de que la mayor... Eh, el mayor poder que tiene uno de los, eh, una de las instituciones o uno de los poderes del Estado es el legislativo. Por eso es vital, vital, yo no me voy a cansar de decir, vital que en un proceso de elecciones, yo no sé cuándo se dará de aquí a un año, medio año, sin tres años, porque con la derecha hay que esperar todo. Ellos Me atrevo a decir que quizás se están evaluando, evaluando, quedarse más allá del 26%, en el momento que convoquen elecciones, el pueblo tiene que ser consciente que tenemos que elegir para el legislativo, para el Congreso, a los hijos del pueblo, para que desde ahí se generen leyes a favor del pueblo. Hay un sonido claro. un, poco, un poco fuerte, no sé si es un sonido que está… Sí, están, están, están trabajando, están trabajando. Ah, ok, ok, es un sonido están que… Están trabajando ahí en estudio. Ojalá que pueda puedan hacer un poquito de bajo rumor, pero bueno, vamos a tratar. Olivia Um, nosotros somos mujeres, hacemos incidencia, tú en el Ágora yo a través de este espacio de Todo Cambia que se emite desde la ciudad de Milano, Italia, tratando de generar conciencias, tratando de convocar a un diálogo sobre la realidad nacional, de hacer participar a la población. Pero igual que tú y yo, obviamente, con abismales diferencias, señores, de respeto a la vida de demócratas, de, defense, de no ser tiranas con claras y abismales diferencias, pero en respecto al color de la piel, al cabello oscuro y todo, a que somos hijas del pueblo, era Dina Boluarte, ¿cómo evalúas que una de cabello oscuro, testrigueña, sea no solamente racista, sino asesina, y encima mujer, o sea, es una... Miserable, que ha dañado todo el trabajo que se hizo a través del tiempo que hicieron las mujeres, que hicieron las mujeres. Está, está dejándonos una valla no alta para superarla. No, señores, sino nos está dejando enlodadas de sangre, de, de miseria humana, de antivalores. ¿Cómo analiza una mujer que es vocer y que analice esta realidad, cuando dice, tenemos que preparar a los hijos del pueblo para asumir esto, cuando una hija que se supone, ya no sé de quién diablo será hija esta señora, pero, pero es, era también de provincia y era mujer, pero nos ha, se ha develado como la más sanguinaria y miserable asesina que tiene el Perú en su historia. Claro, es lamentable, ¿no? Pero esta mujer ha sido, como se dice, o es, sigue, está siendo utilizada. Utilizada totalmente. Y no sé, es, eh, es una persona preparada, preparada. Y no sé si ella no, no, no, no se da cuenta o de qué manera que ella va a ser por todo este derramamiento de sangre. Así sea a tres, cuatro años, pero ella va a llegar a ser encarcelada, ¿no? Su, tira, su tiranía es tanto, está con unas manchadas de sangre totalmente, no le interesó absolutamente nada, con ese discurso que tenía o que dice, ¿no? Yo soy de este, yo también me, me he criado en Charhuanca, este, mi colegio era un techito de, de calamina y, ¿no? Pero, ¿de qué sirve eso? La forma tan tirada que estás comportando con la gente del pueblo con lo que supuestamente un día dijiste representar. Pero esta mujer ya, ya estaba dando esos signos de, de, de tener esa, esa forma así, mea, mea dictadora, porque ya hasta, hasta Pedro se, se, se dio cuenta, porque ella la, la, la quería mover del miris donde ella estaba, ella no se quería mover, ella está aferró totalmente al miris, ¿sabes? y ahí, ahí era, yo no sé por qué, ahí, ahí tenían que ser ellos, como dice, un movimiento con esa mujer, porque ya se estaba desnudando, ya se estaba desnudando totalmente ya. Hoy por hoy, hasta ha metido a tanta familia al gobierno, pero sin embargo, nadie investiga eso. Tiene, tiene al primo, tiene al esposo, tiene a los sobrinos, todo mundo metido ahí en el gobierno, saqueando al país, saqueando. Eso es lo que se puede saquear, porque están saqueando, pues. ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Hay que preparar, ¿no? Hay que preparar al pueblo, pero a veces siempre, siempre va a haber, ¿no? Gente que traiciona, pues, eso es algo quizá, ¿no? Va a ser inevitable, porque siempre va a haber alguien que se va a vender, pues, y solamente crear más conciencia, ¿no? Pero esta mujer, pues, se ha hizo... No, no hay nombre para esta mujer, es innombrable totalmente. No tiene, no, no, no, no, no contempla, es una mujer tan fría. No le interesa nada, o sea, es no son 60 es un centenar de muertos. Más de 500 heridos, más. Y, y 500 heridos de los que han estado hasta en UCI. Otros heridos también han habido, que no, no han llegado, así como llegó este, el el compañero el hermano Rosalindo de cusco dos meses prácticamente sufriendo ahí en el hospital llega un joven de 21 años todo por delante y por qué por su lucha de protesta por exigir porque es porque es nuestro libre derecho es nuestra que dice en esa constitución que tanto defiende libertad al derecho de expresión, opinión e ideas y libertad a manifestarnos y libertad a la libre protesta pero siempre que hemos salido ha habido represión total, brutal de estos militares, y estos policías que yo no le tengo a hoy no tengo ninguna contemplación y vuelvo y lo voy a decir acá todos tienen todos tienen que pagar por la muerte de los hijos del pueblo desde el que emitió, que dio, como dicen, ¿no? el mando para que hagan eso, hasta el que apretó el gatillo. Yo no tengo pena que se encarcelen a todos, porque ellos tampoco tienen pena con nosotros. Cuando salimos, ¿cómo nos tratan? Arrastran, no les interesa si las mujeres son jóvenes, adultas mayores, mamitas hasta de 70 para arriba, sexagenarias, sectagenarias van a la protesta. Y estos miserables no tienen contemplación, parece que no hubieran nacido de una mujer. ¿Por qué tener contemplación nosotros? Por eso digo, todos tienen que pagar, absolutamente todos, desde el cargo más alto hasta que aparte el gatillo. Importante lo que dice Olivia Miranda del Ágora Popular. Yo quiero incidir en el sentido de que si es necesario prepararnos, si es necesario debatir, si es necesario organizarse, si sí, es necesario que encuentre cualquier situación futura nuestra patria, tiene que encontrar a una población unida, organizada. Más allá de conocer la realidad, más allá de formarnos y ostentar un título académico que ayuda, que es necesario, sí. Pero es muy fundamental, mucho más importante desde mi punto de vista, es el hecho de que quienes ingresen a hacer política tengan mística, tengan lealtad al soberano, tengan sólidos principios morales, tengan la capacidad de servicio al pueblo. Porque si no se tienen esos valores fundamentales, vamos a convertirnos en más de lo mismo. Ya hemos visto que no es necesario tener, que no es garantía, me corrijo, no es garantía de que seas una buena persona el tener el grado de magíster, doctor y PhD. Ahora cualquier mercachifle, con el respeto de aquellos que hacen negocio, cualquiera, puede tener un título, como lo tiene Patricia Benavides, como lo tiene Patricia Benavides que ni siquiera se sabe cómo lo obtuvo, pero tiene el título, que le ha posibilitado llegar a un alto cargo, desde donde se debe impartir justicia. No tiene la calidad moral, no tiene la ética, no tiene mística, no es real ni con sus propios genes. Señores, ¿de qué estamos hablando? De una tira de inmorales. Entonces no es garantía de ser buena persona tener un título de estudios, pero sí es necesario, sí es necesario formarse, pero no lo es todo. Empecemos a enseñar a nuestros hijos valores, principios que son fundamentales, ponerlos en práctica en cualquier en cualquier escenario de la vida humana, en cualquier escenario de la vida humana, seas o no seas político, con mayor razón si vas a tener la conducción de la cosa pública, señores con mayor razón no sé si coincides conmigo, Olivia pero realmente no. es indignante sí. lo que nosotros observamos vemos un pisdí, mucho dinero, mucha joya, mucho tinte Mm, señores, ¿por qué? ¿Por qué, nos, ¿Por qué no se hacen, no sé, en, mm, mm, toda una una situación superflua, toda una situación plástica, pero nada interno? Es momento también de reorientar en lo que es la educación de los nuestros, porque todo esto parte del hogar. Bolivia, la escuela, sí, sí. las organizaciones uh -huh. sociales, los partidos políticos. Ahorita no hay nada de ello. Todo está, se ha destruido la fibra moral de nuestra patria gracias a estos miserables que tienen organizaciones políticas que solamente han deformado el hacer política. Pero el hacer política en esencia es lo más bello y sublime que te puede haber dado la vida, porque es ponerte al servicio de ese otro exactamente por eso este una lo que yo digo es que ahora nuestra lucha también como debe ser tenemos que tenemos que bombardear a estos a estos de la derecha porque ellos ya están haciendo partidos partidos políticos están organizando ¿no? si es posible avanza país como va, ellos saben ya que van a ser rechazados van a cambiar el nombre lo mismo Renovación Popular, van a re, van a cambiar el nombre, solamente el nombre. Incluso hasta van a poner, otro, van a dar de imagen a otras personas, ¿no? Porque siempre nos falta ahí, este ¿no? Que se van, se van a, los van a, como dice, alocar. Mira, vas a ingresar esto, vas a ser congresista, ¿no? Van a presentar un cuadro, ¿no? Porque para eso la derecha utiliza la cabeza, pero nosotros tenemos que ahí también luchar contra eso hacerle ver al pueblo que ya no votar por esos partidos aunque ellos van a querer pretender dar otra cara, otra imagen según ellos no pero nos vamos atentos también a eso porque ahorita hay que ser realistas ahorita no tenemos este, partidos de izquierda, ahorita no hay ¿no es cierto? O, ¿lo ves así? no hay ahorita partido de izquierda ¿cómo cómo, cómo poder quién nos podría representar eso también nos falta organizarnos y ser unidos, ¿no? Porque siempre, siempre te lo digo, siempre va a haber personas, ¿no? Lamentablemente que son del pueblo, pero van con otros intereses, ¿no? Eso va a tener que ser, como dice, batallar contra eso también, pues, ¿no? Por eso formarlos bien y no toque una dina baluarte, que no hayan más dinas baluartes, pues ya no, ya, ya no, ya. Eso es lo que se tiene que hacer, coincido plenamente. Nunca más una Dina Boluarte, nunca más que se tiene que usar al pueblo eh, para llegar a un espacio de poder y luego acostarte con la derecha. Nunca más, nunca más permitir que las organizaciones políticas sean mafias criminales, por eso es necesario la formación en política. Nunca más que nos encuentren desorganizados, nunca más permitamos que las fuerzas policiales hagan política. Ellos no son y no deberían ser deliberantes. Nunca más muchas cosas, nunca más callarnos, nunca más permitir que sigan utilizando dinero del pueblo para sus grupos de poder, nunca más. Hay que exigir en todos los niveles. Mucho, mucho tenemos que recomponer desde estos espacios, creo, desde el espacio que estás al frente tú y otro equipo valiosísimo humano, a quienes les expreso mi respeto y reconocimiento a muchos alternativos uh, que estamos haciendo todos los días en la medida de nuestras posibilidades del tiempo de tecnología y de muchas, eh, de muchas demandas propias de la vida diaria también de, de nosotros, es que estamos haciendo incidencia, Olivia. Este espacio está para compartirlo contigo, para que también debatamos en estos espacios lo que pasa en nuestra patria. Los peruanos en el exterior no estamos ajenos a ello, con nuestras propias limitaciones, ambiciones, y también con nuestra propia y gran sentido solidario, también se están protestando en muchos países, Olivia, haciendo incidencia de lo que pasa en nuestra patria, diciendo que en el Perú hay una dictadura, que en el Perú no hay democracia, que en el Perú hay grave violación a los derechos humanos. Eh, yo quisiera que te dirijas a ellos y vuelvo a ofrecerte este espacio para seguir dialogando estos y otros temas referidos a nuestra patria, el Perú. Claro, así como lo dices, ustedes que están en el exterior también se están manifestando y también dando a conocer todo lo que está pasando acá: ¿no? tanto derramamiento de sangre, tanta impunidad, tanto abuso a los derechos humanos. El pueblo ahorita no hay quien lo defienda, ahorita nadie nos defiende. Estamos bajo ese poder dictatorial, ¿no? solamente ellos, a base de balas, de bombas atacan al pueblo, reprimen al pueblo, pero aún así no sabemos defender, porque lo único que tenemos nosotros es nuestra voz, nuestra voz de protesta, nuestra voz de lucha. Y la fuerza, con la fuerza que salimos, y no, no nos vamos a cansar, porque es ahora, el camino es ahora, es hoy, ahora o nunca, revertir esa derecha, revertir esos grandes poderes económicos y ya no ya no ser gobernados por este sistema neoliberal ya no ya gracias tanta, hemos creado tanta conciencia tanto concientizamos que muchas mujeres te lo vuelvo a repetir están participando en la política ¿no? y eso es algo muy gratificante no tanto para el lado popular como para no que ya se adhieren más a la política están ahí concientiza más, y yo sé que eso ellos lo llevan a sus familiares, lo transmiten a sus vecinos, y eso es bueno. Así de una manera como es, multiplicar eso, ¿no? multiplicar. Y eso es lo que estamos, lo que se está haciendo. Y, y seguir en la lucha, pues no, porque estas muertes no pueden quedar impunes, estas muertes que son muy dolorosas, muy dolorosas que los hijos del pueblo hasta hoy en día no se obtengan justicia. Esperemos que las instancias internacionales se pronuncien, porque se está diciendo que en la primera, segunda semana se van a pronunciar. Eso esperemos. Porque también a mí me pareció algo raro que la OEA, ¿no? OEA, OEA, ahí está el magro, pues. Ese que un poco más, y ese que estuvo también cuando sacaron a Evo Morales, a Dilma Roussel, él estuvo ahí. Pues, entonces, no, pues, no esperemos nada de esos Porque al final sabemos que están al servicio de los Yankees y son los yanquis los que quieren ingresar a nuestro país. Son ellos los que quieren dominarnos. Antes de despedirme de, de Olivia, yo quiero este hacerle una pregunta. Pero antes de la pregunta, yo quiero decir, mira, amigo ángel de verdad, dices. No ángel de verdad, no creo que sea tu nombre de verdad, pero bueno, aquí figuras como ángel de verdad. Ganarme ángel, un enemigo, un enemigo... Bueno, tengo muchos opositores, los enemigos los elijo yo, a mis enemigos los elijo yo. Así es que no me vengas con amenazas a través de las redes, ¿ok? Manuela dice, al bloquearme ganarás un enemigo que ama al Perú hasta la muerte. Cuidado, cuidado, cuidado tú si sigues con las amenazas veladas. Bueno este prensa patriótica peraz pavelcha igual si no tienes tepas sí a todos a todos mis respetos y a todos los seguidores igual ángel de verdad de verdad te digo bienvenido a este espacio bienvenido a este espacio jamás yo bloqueo, pero eh, yo quisiera que tengas mucho cuidado en tus expresiones toda nuestra nuestro respeto para todos los seguidores nunca bloqueo a nadie. Pero tampoco acepto que me amenacen menos cuando las amenazas son públicas. Yo siempre voy a decir, Manuela Bastidas no tiene rabo de paja. Y paradita me encuentran, si quieren tenerme como enemiga. ¿Ok? Y si tenemen, quieren tenerme como aliada del lado del pueblo, ahí nos vamos a encontrar. Levantando un solo puño, levantando una sola bandera, que es la de la justicia social, la del respeto absoluto al soberano, en la defensa de la patria, la defensa de la vida, el decirle no a los miserables asesinos. En esa línea vamos a hacernos mucho más fuertes, mucho más amigos. Olivia Miranda, una pregunta. ¿Qué opinas tú del hecho de que en este momento Castillo esté está tres meses preso, cuatro meses preso? ¿Va a ser cuatro meses? Diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Tres meses? Y, ti, y cada 15 días cambia de asesores legales. ¿Qué lectura te deja? ¿Por qué cambia desde tu punto de vista de asesores legales? Mm, mira, este, como te lo vuelvo a decir, él ahorita, yo políticamente sí lo, sí, lo, lo, como se dice, ¿no? Lo podría, lo puedo defender porque está secuestrado políticamente. ¿no? En lo otro, que lo investigues no, no sí, más, si más, ha, allá su proceso, más allá de más allá de sus procesos no entremos al detalle de los procesos me parece claro. que continuamente cambia de asesores legales para una u otra defensa primero uno no, luego otro este, no, no no claro eso me eso está muy mal eso está muy mal de su parte no por ejemplo ahora no este el doctor Wilfredo Robles, ¿no? Sí, si, no sé si sabes del doctor Wilfredo Robles que fue... Lo entrevisté, viajado, acá. ¿no? Lo entrevisté. Claro, ¿para qué? Muy, muy bueno, ¿no? Y él siempre es un, un abogado, un doctor que siempre ha, ha defendido al pueblo, ¿no? Ha defendido al pueblo. Y ahora este... Parece que Castillo, Pedro lo está dejando de lado cuando él a ha sido me refiero a eso me refiero, eso, me refiero. Por eso por eso entonces yo en ese aspecto totalmente no o sea estoy este porque si es una persona wilfredo robles ha encaminado él es el que ha encaminado pero ahora como se dice se suben al barco se suben al barco y le quieren poner piedras a, a wilfredo robles Está muy, eso está muy mal de su parte de Castillo. No sé por quién se deja llevar. Indecisión, no lo creo. es indecisión. Hay personas que están, como se dice, este, que están llenando de, ¿no? de, o de, de, de, falsas, de falsas promesas, de falsas ilusiones, o gente que está ahí porque lo que encaminó ya Wilfredo ya está por buen camino. Y no puede ser que él a estas alturas lo quiera sacar, o ya lo haya sacado, ¿no? No, eso, eso no es aceptable, eso no es aceptable. ¿no? Para mí está muy mal. Me, en ese aspecto me decepcionaría que llegue a ser eso. Porque por él, por él también se está saliendo a las calles, se está luchando. Y no le puede dar la espalda, en estos momentos no. Sería algo decepcionante, pues. Pero Todo la decepción que está está viniendo, la decepción está viniendo, y, y, y comparto ello en el sentido de que sabemos, tengo conocimiento, entrevisté al, al doctor Robles, de que él encaminó toda esta defensa internacional. Seguramente eh, quienes vengan luego del doctor Robles, porque tengo entendido de que ya ha dado un paso al costado porque ahora su equipo legal de Pedro Castillo es otro, es otro. Qué pena que no sea un, un peruano. Reconociendo Eso, todo el valor, sí. todo el valor que pueda tener cualquier otro hermano de cualquier país de Latinoamérica. Nuestros respetos, agradecimientos y saludamos. Pero sería bueno, sería bueno que sea un peruano. Pero sin apetitos electoreros ni electorales. Claro. Pero, mira, ahí nomás mata, este, siempre hemos dicho que Pedro Castillo es del pueblo, ¿no? Pero con esto, ¿qué nos está dando a entender? ¿Que él está, ejer está ejerciendo algo de clasismo? ¿O, ¿O estoy hablando mal? ¿O me estoy equivocando? Al querer que lo represente, bueno, Crosato es un buen abogado, ¿no? Bueno, ¿no? pero ¿qué es lo, qué es lo, cuál es su pensamiento? Wilfredo es, es un abogado, muy buen abogado, ha fundamentado muy bien, habría que no averiguar quién está direccionando quién toda esa situación. Habría que averiguar quién está direccionando Me parece e induciéndolo que, a ello. Porque, porque Wilfredo tenía apoyo de las hermanas de Pedro Castillo. También hay familiares, pues, hay familiares ahí que están, están este, ¿no? Están metiéndose ahí. Porque hasta donde, ¿no? Las hermanas de Pedro estaban, estaban con este, con apoyaban, ¿no? Todo lo que él, ¿no? Lo, lo que estaba ejerciendo, ¿no? Y de un momento a otro se si viene este cambio. ¿no? Entonces, si no son las hermanas, ¿a dónde llegamos? ¿Quiénes más están ahí? ¿Podríamos hablar de la hija mayor? ¿No? Es, es mi pensamiento, ¿no? ¿Podría ser ¿Podríamos ella? Podríamos hacernos otra pregunta. Bueno, ahorita estamos el currando. ¿Podría tener ambiciones claro. electorales la hermana, la hija mayor? Claro, yo pienso que sí, y eso sería totalmente que, que esa persona busca solamente sus intereses. Está buscando intereses políticos desde ya. Y esa es una traición. ¿Qué es traición? ¿Cómo lo podrías llamar tú? O sea, mientras al cual llamas padre, está preso, pero tú ya estás buscando tus intereses políticos. ¿Cómo lo llamamos eso? Traición, ¿no es cierto? Porque ella ya está buscando sus intereses. No está buscando. ¿Quién, pensando está, ¿quién está al lado entonces de, de la hija mayor? Habría que averiguar también. Mm, claro, pero ella se, ella se está dejando llevar, pues, porque ahí, ¿quién está ahí? El otro abogado, Ayala, ¿no? No me parece, ¿no? Ayala. Entonces, todos ellos están ahí influenciando hacia ella yo pensé que era una muchacha más más inteligente ¿no? pero al verla así no me decepciona totalmente también ella una persona que solamente está buscando intereses, intereses particulares ¿eh? no le importa y, y como quien dice no le importa llevarse tras los pies a nadie pero bueno si es que han, han este ha ha dejado ya Wilfredo Robles el caso qué pena y qué lamentable, pero nosotros siempre tenemos que, que alzar su nombre, porque él ha sido uno de los primeros gestores en hacer esta defensa internacional, y qué lamentable que Pedro hoy, hoy por hoy, lo, lo saque del caso, pero bueno, pues ahí nomás nos tendremos que dar cuenta también pues, que Pedro sigue cometiendo errores. Pues. Bueno, vamos a seguir seguramente mmm, analizando este tema y por qué eh, tenemos... Sí, pues, cuando hacemos este tipo de, de análisis es porque tenemos elementos de juicio que nos llevan a hacer este análisis, porque conocemos algo más de cómo se están manejando estos entuertos de la política y de la vida jurídica en torno al presidente Castillo. Pero algo que no se debe de dejar pasar por alto es de que hay que reconocer que los liderazgos son, se forman, es un proceso formativo. Los liderazgos no se saltan de la noche a la mañana con garrocha, y si no, veamos los resultados en algunos casos. Es necesario que quienes lleguen a espacios de poder tengan todo un proceso formativo para que no los deformen. O no se deformen cuando por primera vez tienen un cheque de su sueldo con varios ceros. Es ahí donde se deforma. Exactamente. Es claro. ahí donde se deforma. Pero, te, sí, pero yo te, te digo una cosa, si es que esta señorita está por ese camino, te diré que voy a ser su primera opositora. Verdaderamente sí. porque no? No. No puedes lucrar ella no va a educar y sus intereses yo voy a ser primera opositora te lo digo desde ya no le voy a permitir que utilice al pueblo eso no se lo podemos permitir que aprenda tiene que aprender no se va a vender como porque ahora es que a ella le están haciendo creer que es una líder ya Jennifer Paredes tienes que te vas a mandar a la este a la política y a la futura si es posible le están diciendo que va a ser futura presidenta de repente no o, o, o estoy mal. Es que es así, es así. A veces te, te la ilusionan tanto, pues está llegando hasta pensar. De repente, hasta eso le han dicho: tú vas a ser la próxima presidenta del Perú. ¿Qué comes sin embargo, adivinas, no le interesa a, llevarse ¿qué por Que que adivinas, voy a decir, <risa> pero es que es así. Pues no le interesa llevarse entre los palos a nadie. Esa muchacha sí, está apuntando eh, a eso. Eh, está en su loca carrera la presidencia. <risa> Sí, ella, ella, ella piensa que va a ser la próxima y ya está bien, ya. Por eso mismo que estás con esas ansias de poder o es, ¿no? Está ahorita, si es posible, está siendo muy, de repente, hasta autoritaria, autoritaria de repente, porque ella, ella está ahí, con un autoritarismo, está actuando ahorita. Y eso, sí, yo sí lo yo tengo por seguro que sí. Es una autoritaria total. Solo Vamos, en, a, en, vamos en, a seguir en... conversando porque hay mucha información, sí. Olivia. Yo me, yo me doy cuenta que manejas la misma información que yo y por eso estamos coincidiendo en la misma estrada, en la misma calle, en la misma vía, en el mismo camino. Gracias, gracias. Todos los caminos nos conducen ¿a quién? Hacia Roma. ¿sí? ¿Hacia Roma o hacia Jennifer? Es un, no, es, es un, no, es un dicho que dice, todos los caminos conducen, pues, no, hacia Jennifer, pues, esta muchacha, pues, pero vamos. Voy a romper, yo voy a romper su ilusión, pues. Lo siento mucho. Ya, bueno, voy a hacerlo despertar. Vamos a acabar con la ilusión. Más rápido sí. que, más rápido, más rápido que temprano para que el dolor sea menos, o, o eh, la claro. realidad sea menos dolorosa. Claro, la caída duela menos. Así es, Olivia, hemos coincidido. No tenía pensado tocar ese tema, pero pero bueno, eh, es muy buenas las prácticas entre mujeres en política y vean de que manejamos información que, que, señores, hay que reconocer el trabajo, gran trabajo que hizo Wilfredo Robles a nivel internacional y de que en política no hay casualidades, Exacto, y en lo cierto, tampoco, no hay casualidades. No hay casualidades. Si algo se está dando en este momento es porque hay toda una maquinaria a desestabilizar un trabajo, pero del propio, de los frentes internos, no de los frentes externos. De los frentes externos hay que, hay que decir que, los con, que conocemos a nuestros enemigos, pero de los internos, los internos son los más peligrosos y hay que aprender a identificarlos, desenmascararlos y ponerlos... En su redil, señores. Así es, así es. Como se dice, hay que detectar también porque dentro de, dentro de nosotros también hay gente, Pero vuelvo a decir, hay personas que supuestamente están en la lucha del pueblo, pero al final están buscando intereses. Absolutamente. Hay que identificarlos y a eso pues hay que sacarlos en una, ¿no? Y ponerlos ahí, ahí como fichados, ahí para que, pa que los conozcan y no vuelvan a, a utilizar que yo, yo soy del pueblo y mal, no, falso, falso, ahí está, que queden fichados. Ah, ah, eso, justamente, eso qué, bien ficha. dices, evidenciarlos, qué bien que lo dicen, qué que lo dicen, por eso hay que identificarlos, desenmascarar y ponerlos en evidencia, ese es el rol clarísimo que hay que hacer. Y en el exterior también eso hay, ¿eh? en el exterior también, ahora todos son del pueblo. Ahora todos son del pueblo, ahora sí. todos defienden las mismas banderas que te aseguro. No votaron por Castillo, pero ahí están ahora armando esto, armando lo otro, armando Zoom, armando marchas, tocando puertas. Claro, cuando las cosas ya están. No, no más, pero ¿sí? dime, dime por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque saben por qué, porque se han dado cuenta, o no, o han analizado que quién más, quién. En el Perú, más poder, el pueblo, la clase del pueblo. Porque si hablamos de la clase media alta, no son muchos. Entonces, sé. dicen ellos analizan y dicen, pues, ¿no? Sí, acá, acá tenemos, ahora, ahora, ¿no? Acá tenemos que ingresar, es ahora, dicen. Porque el pueblo es, se han dado cuenta de la lucha, cómo en la lucha del pueblo, o sea, acá ten, es el momento de ingresar nosotros. Por eso, pues, como tú misma dices. Y si quieren, a votar por Castillo, pero ahora se se ponen abanderados ahí, pero ¿por qué? Buscan un interés, porque sabe que el pueblo es una gran masa, es una gran como masa Como ahora ya no, ya, no, ya no les va a funcionar ponerse el ponchito, la y el gorrito, ya no, no les va pues. a funcionar eso, ahora tienen que en esta temporada meterse a las eh, levantando las banderas y la agenda del pueblo para que digan, soy del pueblo, ojalá, como quisieran tener nuestro color ...y nuestras raíces para que les salga más nítido eso, ¿no? Pero no lo van a lograr, señores. Los tenemos claramente identificados. En este entorno nos conocemos, afortunadamente. Claro, así es. Olivia, vamos a seguir conversando en este y otros espacios. No solamente Bien. en el Ágora, sino en todo Cambia Noticias. Muchas gracias por tu participación. Saludos y abrazos fraternos a todo el Ágora Popular... Y a cada uno de los seguidores, el mayor de mis respetos, mi solidaridad con los que siguen protestando y nuestra ratificación con convicción de que siempre vamos a estar del lado del pueblo y jamás utilizar los señores. Muchísimas gracias, Olivia. Dos palabras de despedida, todo cambia noticias. Sí. Muchas gracias por el espacio que me han dado y agradezco bastante a ustedes también que están luchando en el exterior, ¿no? Y decir, y siempre va a ser esto, me sale del alma, del corazón. ¿no? Servir al pueblo de todo corazón. Servir al pueblo y no servirse del pueblo. Entonces, que viva nuestro Perú y sigamos en la lucha, porque el pueblo avanza hacia la victoria. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. 6 de la tarde con 34 minutos en Europa. 12 del mediodía con 34 minutos en el Perú. Nos reencontramos hasta dentro de breves minutos con otro interesante, eh, una interesante entrevista. Mejor no la anuncio porque si no luego me bloquea. Muchísimas gracias. Retornamos. <risa> ya, ya, cuídate. Gracias.